De colores, de colores y de color rojo. Es este pasillo destinado al bosque, papel, hojas, donde trabajan los niños y ven cómo todo se puede recuperar de colores rojo y verde, verde, son las hojas, las hojas de la zarza que comen los insectos palo de colores rojo, marrón, como las piñas las nueces, los piñones, las bellotas, las castañas, alimentos que nos da el bosque de colores. De colores. Trabajamos el adobe. Y trabajamos las casas donde los animales en el bosque construyen sus nidos para procrear de colores rojo azul de color crema tostado los cereales son de colores rojo donde se encuentra el laboratorio el laboratorio para trabajar los cereales de colores rojo, marrón, amarillo, de colores, son los cereales, marrón, y los panes, marrón, y las mazorcas, y la avena, el maíz, la cebada, el arroz, los panes, la cultura, las tradiciones de colores de colores el campo y la vida de colores y aquí en este espacio donde los niños y las niñas transforman los productos de la naturaleza y los hacen comestibles de colores. Y de colores son las recetas, las recetas para hacer pizzas y magdalenas y bizcochos y donde ellos eh, manipulan y aprenden haciendo de colores el rojo.